Mañana 34 minutos y como todos los miércoles tenemos la columna de Valerza. Hoy nos acompaña el querido Diego Zurian y nuestro contador, para hablar de un tema realmente interesante. Estafas piramidales, estafa de Ponzi, como también se la conoce. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo podemos evitarlo? Le vamos a preguntar a, a quien sabe. ¿Cómo anda, querido Diego? ¿Todo Hola. bien? Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Sí, Bien. la idea es este, advertir cuáles son la, las señales eh, para ver. Sí, y para cuál ver? Es, digamos, eh, cuando decimos estafa piramidal o estafa sí, de Ponzi, Ponzi, que estamos sí. leyendo ahí en, en la pizarra que ha traído Diego sí. Zuliani, ¿de qué se trata? ¿De qué, qué significa ver, esto? Eh, Ponzi viene por el nombre de Carlos Ponzi, un italiano, que, que quedó en los anales de la finanza por, por hacer este esquema, Ajá. y que tiene un envase eh, en el... Traslapos, que es básicamente la superposición de cobranzas con, con crédito. Te doy un ejemplo. Sí. supone que yo soy un, un empleado de una empresa que vende a crédito o fía. Entonces yo voy a cobrar los créditos. Entonces cobro el crédito de Nancy mil pesos, de Nicolás mil pesos, y cuando voy a rendir, rindo mil nada más. Y me quedo con, con los otros mil. Al día siguiente cobro de Pepito mil pesos y digo que es de Nicolás. Al ah, día bien. siguiente cobro. O sea, de ahí carno, ya, le ganaste, ya, ya le ganaste mil días. Exacto, voy ocultando los, los ingresos con otros pasivos. Y básicamente bien. todo el esquema de Ponzi o Piramidal tiene el mismo esquema, tiene el mismo fundamento. La única diferencia es que en el, caso del, en el caso de Ponzi hay una persona que es el que va convenciendo a todas las personas, mientras en el caso piramidal existe eh, comisionistas o vendedores uh -huh. de la estructura. Bien. Y se basa fundamentalmente, en este caso, yo te voy a dar el ejemplo de Ponzi. Ponzi ofrecía el 50% en dos meses. Uh -huh. Entonces, vos ponías 100 pesos y te, te pedía que consigas dos referidos más. Entonces, vos consigas 100 y a los 60 días tenías dos personas que ponían otros 100. Cada uh -huh. uno después traía dos personas. Claro, claro. Entonces, él iba juntando 100... Juntaba 200 y acá debía 150 de esto, el 50%. Claro, sí. Ajá. Entonces le alcanzaba para pagar. Al, al, a, los, a los 60 días co cobraba 400, 400, debía 300. Y ahí, ahí le ganaba 100 más. Le sí. ganaba 100 más. Sí. Y el esquema va funcionando, fíjate que se hace como una pirámide, por eso se llama piramidal. Sí. Va funcionando en la medida que se van agregando y se, más personas. Fíjate con este ejemplo, lo que decías, Diego, en total termina ganando 450. 450. O sea, de lo que debe cobrar a los pasivos, como dice Diego... Eh, ...finalmente termina... Bueno, ...saco 50, después saco 100, sí. después saco 400 después o, ...o 200... ...y digo eh, ¿y terminás ganando 450 pesos? O sea, en, ...en estas vueltas... Claro. ...al final, cuando no se pueden agregar más personas... ...se, se descubre el fraude... Uh -huh. ...¿sí? ...entonces se descubre el fraude porque... ...y terminan... Este, defolteadas todas las personas... ...de la última que claro. ingresaron... ...no pueden claro. cobrar... ...no hay forma de cobrar porque se debe... ...1200 se debe, que son los 800 más el 50%... Sí. Y él, aun cuando no se hubiese gastado nada, tiene 450. O sea, no puede pagar lo que se debe. Entonces, esta es una claro. estafa Ajá. normal. Y este, vos sabés que eh, ahora se hace a través de las redes sociales. Entonces, vamos a escuchar como, eh, con nombres como el telar de la abundancia. Vos sabés que cuando recién eh, explicabas un poquito esto, eh, Diego, hablabas de sí. Poncio, hablabas del de tema este piramidal, eh, me, me llevó a eso... Eh, hay mucha gente que ahora ya no tanto, pero hace un tiempo atrás hace, sí. hace un par de años atrás, antes de la pandemia me acuerdo que muchos entraban en esta en este tema del telar de la abundancia, de abundancia eh, pasa, la, la ¿pasa algo flor. parecido con el pasamanos? Sí. ¿con el famoso no, pasamanos? No es, lo no, mismo. No, no es lo mismo, no es lo mismo porque Bien. vos sabés que tenés que poner cierta cantidad de, de veces y nadie se cobrar, queda, claro, claro, sabemos Ajá. quiénes somos acá, eh, estas son las señales para que, que te va a dar cuenta si está en un sistema piramidal, primero, existen ganancias extraordinarias, 50% de dos meses, vos te obnubilás por la rentabilidad que tiene este negocio y te metes ciego. Ajá. Entonces, cuando ya ves una ganancia muy, muy, eh, digamos, este, por encima, muy por encima del mercado, es una señal. Tampoco te dice el fundamento de dónde de cómo puede obtener esa Ajá. renta. Entonces claro. también es otra Ajá. señal que tenés que ¿De ¿Dónde que tener. sale el dinero, digamos? Es, exactamente. Ajá. Generalmente no son documentadas, las empresas sí. no están encriptas, no están reguladas, y en el caso de las piramidales siempre se basan en la necesidad de que vos adhieras a alguien más. Entonces yo te digo, Ajá. te doy te claro. un ejemplo, yo te digo, vos pones 100 y después me traes dos personas, que traigan 100 cada una. De los 100 que yo reciba, te voy a dar vos sí. 100, los 100 que vos pusiste, y de los otros 100 te voy a dar 50. Claro, y ahí está Entonces, la cuestión. Y vos Ajá. le decías a tus amigos lo mismo. Entonces, vos entrás en esa y mientras que siga. Claro, yo creo que mientras uno eh, ponga y también después le quede algo. Vos, claro, che, vos sabés que viviste y se hace el boca a boca lo que boca. pasó, como decías vos recién, con el telar sí. de la abundancia. El telar de la abundancia. Hay uh -huh. otros nombres, la ¿no? flor del, de la riqueza, sí, el círculo sí. de la amistad uh -huh. y otras cosas más. Son todos esquemas piramidales. Y ante la necesidad que tiene la gente hoy, aunque sea de ganarse 50 pesos, sí. se, y, mete se, se mete de ¿Eh? lleno. Y después termina o perjudicándose él o por jugando a amigos, a familiares, personas, claro, hermanos. sí, sí, sí claro, claro, Y así que, bueno, hay que tener, estar atento en esos casos, y si uno sabe, denunciar para que, para que se corte. Una uh -huh. vez que se corta la cadena, hay un caso muy conocido de Madoff. Madoff, la estafa llegó a ser de 58 mil millones de dólares. ¿58 mil <risa> millones? ¿Eso fue en Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos. ¿58 mil millones de dólares? Sí. O sea, fue tan grande tan este... Tan grande la estafa. Vamos a decir, telar... Sí. Sí. Eh, o la estafa ¿Qué? que llegó a 58 mil millones, millones. increíble, sí, la verdad, increíble. impresionante. Sí. Y acá en, en Jujuy pasa también. Pasa en Jujuy, pasa, en, en todos lados pasa, y ahora en las redes sociales. Entonces te, te mandan cosas, vos claro, pones bueno, eh, 50 y en 10 también, días. Y claro, claro, aprovechan las redes sociales y que uno por ahí está en casa por lo menos el año pasado, este año no, no tanto, eh, que estaba con el teléfono, entonces decía, ah bueno, ¿qué puedo hacer? Ah, yo voy, voy a invertir un dinerito que tengo ahí. Y ahí caes se, en la estafa. Caes en la estafa, uh -huh. así que bueno, a, a, a estar atento y cualquier cosa nos consulta. Esto sin productos, eh, una, es, de señales, es una de las Es una de los productos sin sí. producto. Normalmente no tienen un producto de fondo, porque algunas veces se confunde también con el multinivel. Y alguna vez el multinivel también se usa como para encubrir estafas. Porque el multinivel uh -huh. es un sistema de ventas que tiene niveles de comisiones. Pero si este es una empresa que factura qué sé yo, no sería incorrecto. En el, caso, en el caso de estos piramidales no hay producto, no hay uh -huh. servicio, no están documentados. Bueno, hay que tener en cuenta esas señales sobre todo para no entrar... En las y esto también me quedo con esto, basados en reclutar gente, sí. también es importante esta señal, digo sí. porque si te llega un mensaje che, o de alguien, eh, tengo, tengo algo ahí para que ganemos algo de platita, eh, tenés que traer a dos personas, bueno, son señales sí. que está bueno que, que, las demos a, que las des a conocer, Diego, eh, para que también la gente sepa ¿no, dónde se está metiendo. Y si yo me doy cuenta de esta estafa, ¿puedo sí. denunciarlo sí. a ¿Puedes? la policía directamente? Puedes denunciar a la policía, a uh -huh. la defensoría del pueblo, denunciarlo socialmente también. Evidentemente hay que tratar de cortar en ese momento Porque uh -huh. si, si vos ya estás adentro Tenés la posibilidad de absorber la pérdida Asumir la pérdida Y, este, y, y eh, digamos, actuar moralmente correcto Y no seguir con la cadena, obviamente Claro, exactamente Entonces, eh, este, eso, eso, es, eso es clave Y después hacer uh -huh. la denuncia, la denuncia policial Para que se haga la investigación Igual yo te diría primero Fíjate la documentación, quién está atrás Todos esto, estos uh -huh. puntos para ver si realmente es una estafa o no eh, sí, está bueno, me, me, me quedo con estas señales. Eh, y además si la gente se ha metido eh, y está viendo en este momento este claro. tipo de estafas, bueno, sabemos, eh, eh, Diego, que en Jujuy la, lamentablemente las estafas telefónicas sí. son muy comunes, son moneda corriente, hay mucha gente que está siendo estafada, engañada eh, de manera eh, telefónica o por teléfono o por teléfono fijo. Sí. Bueno, esto también, le prestemos atención a esto, porque acaba de decirlo Diego, esto pasa en la provincia, y hay sí. que tener en cuenta este tipo de señales que recién eh, detallaba Diego para evitar que caigamos o nuevamente o por primera vez en un tipo de estafa como esta, claro. ¿no? que es netamente económica. Además, vos fíjate que si vos entraste, después se quiere, querés seguir. Entonces, sacás, pues, claro, ya vendá, cuando tuviste un económico. Claro, te endeudás. Y entonces, es frenar, revisar. Uh -huh. Entonces, te, eso sobre todo para no seguir con la estafa y cortar. ¿No? bien eh, Diego, la gente que quiere acercarse a Valerza, ¿cómo tiene que hacer? ¿Cómo se comunica con ustedes? Nos buscan en Alvear 499, local 2, estamos uh -huh. medio cuadro del shopping o si no, por las redes sociales. ¿Están trabajando de manera normal? ¿Trabajamos en de la oficina? Normal? Sí, en la oficina. Este, y si no nos buscan por las redes sociales, info.valersa, por Instagram o por Facebook. Ahí está, Valersa Inversiones, ahí en, en Instagram o en las redes sociales también. En YouTube pueden buscarlo y seguramente, como siempre lo decimos, las charlas que tenemos los miércoles se suben rápidamente, o hoy o mañana, ahí a las, a las redes sociales. También si les quedó algo colgado, si les quedó alguna duda o poder, si quieren ver de nuevo estas señales o este gráfico que ha traído Diego para explicar un poco el tema de las estafas eh, eh, de manera económica o esta estafa de Ponzi, como se llama. Bueno, ahí está sí. el video que rápidamente lo suben ahí en, en Valersa en las, en las redes sociales. Diego, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Gracias.